Hey, hey, para que lo soy yo, Gabriel. Y hoy les traigo un tenebroso tutorial para el Halloween Así que busca el veneno de cobra porque te voy a enseñar a hacer un pastel de cabalazaza El mejor almuerzo de Noruega desde 2513 Así que pongámonos manos a la obra y comencemos con el... ¿Qué disfraz tan feo? <risas> Paso 1. Conseguir cabalazos. Bueno, las calabazas pueden llegar a ser casi tan difíciles de encontrar como el diamante Así que tendrás que explorar bastante si quieres encontrarlas O también puedes encontrar las semillas en las manchas Y de paso conseguirte un poco de ojo de araña para el glaciador. Cuando consigas la calabaza, hazla trizas y plátara. Yo tengo esta máquina que extrae los huesos de las personas que tocan el timbre de mi casa Los convierte en huesos molidos para mis Che. Sí. piso al cuadrado conseguir azúcar la forma más fácil de conseguir azúcar es con las plantas que parecen cañas que no recuerdo el nombre en realidad conseguirlas es bastante fácil están en todos lados en todos lados y por eso yo tengo una pequeña granja de caña vamos, síganme. ¿Cómo le ibas carne asada? ¿Ven esto? Es mi TNT por si acaso. Sabes, he estado haciendo experimentos con vacas y no han salido muy bien, así que he estado teniendo esta TNT por si acaso. Pizza. 3. 3. Conseguir huevos Ok, les contaré una historia Hace no mucho tiempo Los huevos desaparecieron de un día para otro Puff, sin huevos ¿Qué pasó? dijo la gente Estaba haciendo un pastel de cabalaza, dije yo Habitantes de todo el mundo Se preguntaban, ¿Qué le ocurrieron A mis huevos? Resultó ser que alguien le puso ketchup A sus huevos fritos aún sabiendo que solo se le pueden poner Ketchup A los huevos revueltos y gracias a él, los huevos fueron destruidos de esta línea temporal. Así que... ¡Ahí es donde entro yo! Voy a invocar una entidad éldrica para que me traiga un supermercado éldrico entero. Que es igual a uno normal pero lleno de huevos. A cambio de... Uh, espérame, déjame, déjame ver. 122.000 almas. Y tengo... Ciento veintiuno mil novecientos ochenta y tres. Voy a... voy a... voy a hacer... voy a comprar huevos. ahora que tenemos todos y cada uno de los ingredientes podemos finalmente hacer el pastel en veren... baza pastel en calabaza con ojos de araña para halloween Sí. y como lo dicen los jóvenes del día el día tenebroso ha llegado ahora sí ponemos este pastel aquí no debería pasar nada mm. Ok, voy a hacer un contigo, chico. Preparé una explosión, no sé qué está pasando.